Gracias, presidente. Señorías, hoy nos encontramos aquí en este pleno para debatir sobre la proposición de ley orgánica de modificación de la LOREG en el supuesto concreto del apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. Una propuesta de reforma de la LOREG que a mí me parece o a mi grupo le parece poco seria. Me van a permitir decir que me recuerda un poco, en cierta manera, a esa España de charanga y pandereta de la que hablaba el poeta Antonio Machado. Me explico. El origen, la causa de hallarnos en esta situación es bien conocida por todos y por todas nosotras. Se encuentra en una eh, decisión extraña, extravagante y diría que hasta surrealista del Partido Popular que pretendía hacer coincidir las posibles terceras elecciones en el día de Navidad. Sí. Eh... Como a lo largo de este debate, tanto en el Congreso como ahora en el Senado y también en los propios vetos, eh, se han planteado estas cuestiones y se han calificado de diferentes maneras y formas esta ocurrencia del Gobierno, no voy a volver a, no voy a, volver a insistir en, en ello. Quizás solo resumirlo diciendo que nos pareció un gran despropósito y, en definitiva, una tomadura de pelo a todos los españoles y a todas las españolas. Eh, también avanzo que mi grupo se va a abstener en relación a los dos vetos eh, planteados por coherencia, ya que creemos que no ha habido cambio respecto a la semana anterior. Ya todos y todas sabíamos muy bien lo que iba a pasar y, por lo tanto, no hay novedad alguna y, si no, que se lo pregunten al señor Arenas. En ambos vetos, eso sí, eh, se recogen cuestiones que resultan de interés y que compartimos con los grupos que los presentan. Se recoge la necesidad de realizar cambios importantes en la LOREG y a mí me gustaría hacer hincapié sobre todo en estas cuestiones, más concretamente en las razones que han llevado a la situación de estancamiento en la que nos encontramos desde hace muchos años en relación a este tema. La regulación que hace, de, que hace la ley orgánica de la composición y elección del Congreso y del Senado, eh, como todos sabemos, son cuestiones que han, que han sido objeto de un debate permanente y que han sido objeto de propuestas, además de reforma, que los diferentes partidos políticos han ido asumiendo y han ido incluyendo en sus programas electorales. Programas electorales que, por cierto, en algunas ocasiones, también hay que decirlos, algunos no cumplen, algunos no respetan y, por lo tanto, no respetan la voluntad de sus votantes. Lo apuntado muestra claramente dos cosas. una la imperiosa y la vieja necesidad de acometer una reforma de la Lorex, sobre eso parece que estamos todos de acuerdo, y, dos, la incapacidad o, quizás, más bien, la falta de voluntad real de los dos partidos gobernantes, PP y PSOE, de llevar a cabo realmente esta reforma, es decir, de cambiar el modelo actualmente imperante en España. Y yo me pregunto por qué? Si todos estamos de acuerdo, ¿cuál es la razón para no haber abordado esta reforma? Pues bien, yo tengo una posible explicación sobre esta cuestión que, además, nos puede servir para entender la fosilización del régimen político en España y, por lo tanto, su gran desfase respecto a las necesidades reales de la ciudadanía. La composición y la forma de elección de nuestro Congreso y de nuestro Senado, no fue una decisión, por muchos que algunos quieran decirlo así, no fue una decisión original y totalmente democrática del poder constituyente español, del pueblo español. Estos contenidos se encontraban ya de forma casi idéntica en la Ley de Reforma Política, esa ley que algunos llamamos Ley Puente o Ley Araquiri, que permitió pasar del antiguo régimen de un sistema fascista de un sistema totalitario a un sistema democrático, eso sí, sin ruptura, a través de la llamada vía de reforma. Como sabemos, es una forma o fue una forma peculiar de enfrentar el proceso constituyente en España y, sin lugar a dudas, ha tenido sus efectos sobre el desarrollo de nuestro Estado social y democrático de derecho. En relación a esto, para que se entienda bien, voy a ilustrarlo con dos citas para explicar dos ideas. La primera de ellas es la vinculación de estos contenidos que estamos tratando de la Lore con una etapa predemocrática, es decir, con los últimos coletazos del franquismo. Dos, la gran dificultad de España de escapar a estos dictados, incluso en la actualidad. Y voy con las citas. Espero que estas citas eh, pues no exciten tanto a, a sus señorías como ha hecho, como ha sido la referida al profesor, al brillante profesor Juan Carlos Monedero. Primera cita es de Óscar Alzaga, más o menos creo que todos le conocemos. Óscar Alzaga, como todos sabemos, fue parlamentario de la UCD en las Cortes Constituyentes y catedrático, gran catedrático de Derecho Constitucional. Y recoge, Se recoge lo siguiente en el diario de sesiones del Congreso del 1 de junio de 1978. En esta ocasión Alzaga trataba de convencer a su colega Manuel Fraga Iribarne de que aceptara los contenidos que finalmente aparecen recogidos en el artículo 68 y siguientes y desarrollados en la LOREA, que regulan, por si no lo saben, la elección y composición del Congreso y del Senado leo textualmente, decía, le decía, yo diría que este artículo, el artículo 68, es pura y simplemente hijo legítimo y heredero universal de los insertos en la Ley de Reforma Política y en el Decreto Ley de 18 de marzo de 1977 sobre formas, normas perdón, electorales. Y continuaba diciéndole, y es que en materia de legislación electoral, se tiene que tener en cuenta que la inercia pesa enormemente. Y yo apostillo. ¿Qué razón tenía el profesor Alzaga? Pesa tanto que en el 2016 seguimos igual. Segunda cita de un colega constitucionalista, en este caso Pérez Rollo, lo escribí hace muy pocos días en un artículo de opinión que titulaba la antesala de la tercera república. Decía lo siguiente. Las decisiones constituyentes fundamentales, las españolas, la monarquía como premisa indiscutible, la composición bipartidista del Congreso de los Diputados y del Senado y el carácter antifederal de la estructura del Estado no se adoptaron por las Cortes elegidas por sufragio universal el 15 de junio del 77, sino que se adoptaron por las Cortes del Régimen de las Leyes Fundamentales cortes franquistas que aprobaron la ley de reforma política y por el gobierno preconstitucional presidido por Adolfo Suárez. Las llamadas Cortes constituyentes harían suyas dichas decisiones predemocráticamente definidas sin introducir modificación sustantiva alguna, acaba afirmando el profesor Pérez Royo. Las Cortes constituyentes y ahí va lo importante, aceptaron un corsé para la sociedad española del que asegura muy difícilmente podemos salirnos. Pues también estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Pérez Rollo y a las pruebas me remito. Hasta hoy no se ha dado un debate serio ni sereno sobre monarquía, república, organización territorial del Estado y composición de las Cortes Generales. El ejemplo lo tenemos hoy Abordamos la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y fíjense cuál es el contenido y cuál es el alcance de esta, reforma. de esta reforma. Resulta verdaderamente triste por no utilizar otro calificativo. Después de lo expuesto, creo que se puede entender la gravedad que implica la inacción, la falta de actuación de los partidos mayoritarios. No han sido capaces de escapar a la herencia del pasado. Y no han dado la oportunidad al pueblo español de decidir libremente sobre una cuestión tan determinante como esta. Y también para los propios de, eh, ciudadanos y ciudadanas. Estamos hablando finalmente de un derecho fundamental. Estamos hablando del ejercicio de participación política. Bien, por todo esto, en Común Podén, Unidos Podemos en Marea, no quería dejar tampoco pasar la ocasión para poner en la agenda política. Política en el centro del debate parlamentario eh, este tipo de, de cuestiones aún sabiendo como ya se ha repetido yo también lo sé que el cauce no es el más adecuado ni por el contenido que ya lo hemos explicado ni por la forma ni por el procedimiento de urgencia y lectura única pero sin embargo eh, no nos resistimos en el Congreso a proponer una serie de reformas para poder avanzar poco a poco hacia un país más democrático abriendo el camino eso sí a una reforma más profunda, más pausada de nuestro sistema de elección, tanto del Congreso como del Senado. Por ello, se propusieron y se defendieron en el Congreso diferentes cuestiones que, señoría, tiene que ir terminando. Citar muy rápidamente. Acabar con un sistema electoral injusto, facilitar que los españoles que viven en el extranjero puedan ejercer el voto con todas las facilidades y otras que tienen que ver... Con la reducción de gastos electorales, etcétera. Y también estamos pensando y seguimos trabajando en añadir otras cuestiones, como garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación. Bien. Eh Dos segundos para referirme a, a una cuestión. Eh, no quería dejar de hacer referencia a la Cámara en la que estamos, al Senado, ya que hablamos de reforma electoral, que hablamos de Congreso y el Senado. Yo, Tiene que terminar, anim, señoría. yo animaría a que en, los próximos, en esta legislatura, ya sea más o menos larga, todos hagamos un esfuerzo y convirtamos en esta Cámara en una verdadera Cámara de representación territorial y dejemos de ser un cementerio de elefantes. Gracias. Gracias.